En la modalidad MOOC, es decir, masivo abierto en línea, él mismo tiene una duración de uno o tres meses. Sin embargo, con empeño y tienes la oportunidad de recortar ese tiempo a solo un mes. Acompáñame.